Bueno, llegaste al final del módulo 2, Qué bueno, veo que esto te está gustando, espero que, que sea así al menos. Lo, con lo que aprendiste ahora ya, si bien todavía no te diría que podés salir y hacer un sitio muy complejo, por ahí ni siquiera un, un sitio eso todavía no lo vimos, pero bueno, lo importante es que ya tenés una, un conocimiento bastante sólido sobre las estructuras básicas del lenguaje PHP. Sobre esto vamos a estar trabajando ahora sí, más en profundidad durante el próximo módulo, en cómo aplicar todo esto específicamente a la web. Pero, te repito, PHP es mucho más amplio que simplemente la web. Si bien es cierto que su aplicación principal es para el desarrollo de sitios web de cierta complejidad, todo lo que aprendiste hasta ahora te va a servir y mucho cuando tengas que salir realmente al mundo, porque, de vuelta, los sitios web no son solamente lo que se ve. ¿Preparado?